Eh, es una institución que se encarga de trabajar con el drogadicto. Entonces Casa Abierta tiene varios años diciendo que las drogas deben ser legalizadas para que el sujeto que esté usándolas no se vea como un delincuente, sino como un enfermo, como un usuario de algo que le pueda hacer daño. Entonces estoy leyendo que ya casa, casa en mi libro yo digo, que cuando las drogas se le den un matiz médico, o sea, que es de uso médico para justificar la legalización, es porque se acerca ya la legalización total. Eso lo dije yo hace 30 años. Entonces, ya yo veo que comienzan a ligar que la marihuana es una solución a los problemas de salud. Ahí mencionan y está mencionando doctores como el caso de del cuello Herrera un, un señor de prestigio, un médico con un currículum extraordinario que estudió en Inglaterra y ha estado también en Francia, o sea, un señor dominicano con muchísimas condiciones, igual que el doctor de Los Ángeles, que también han hablado a favor del asunto de la marihuana como un instrumento médico. Por eso quería legal, quería que eso fue lo que yo dije, pero sacaron solamente como particularidad la participación del joven de Cabrera para que ustedes solamente podían hasta confundirse creyendo que, yo, que ese fragmento que se grabó estaba acompañado con este, esta explicación me copian ahora, entonces ahora yo quiero que ustedes vean el fragmento y la participación del joven de Cabrera y ahí ustedes analizan de dónde parto para que se diera el caso de que el joven llamara, entonces el joven me ve este programa porque este programa, déjeme decirle es para gente inteligente el bruto no ve este programa es gente inteligente, entonces el joven si ustedes oyen el lenguaje oyen un una serie de términos que él utiliza, en ese poco, en ese breve, puede ser todo el usuario de, de, de marihuana que sea, pero en el fondo, él tiene cierto, cierta base de, de conocimiento y de inteligencia, aún por encima del uso. Por eso, véanlo ahora, analizándolo desde el punto de vista del, pro, del pronóstico que yo hice hace 30 años, que las drogas será legalizada, Máster, si es tan amable Y dámele sonido Para que la gente escuche Y sepa por cómo surgió Y de dónde surge La participación del joven de Cabrera Que llamó, como ha llamado en otras ocasiones Para intervenir Y expresar lo que él entiende Así que máster, pómele sonido De Aquí de Cabrera De Cabrera, dime hermano Qué chulo de Cabrera Me está abriendo, me viendo en Cabrera sí Manolo, mira me encanta desde de que tú aplicaste esos códigos callejeros, la marihuana eh, oye sigue hablando de eso, de eso aquí es un toque de queda, aquí estamos reunidos los muchachos, estamos matando hogares, pues estamos ti. viendo tu programa, ese programa tuyo nos lleva lejísimo loco, tú sabes lo que sí, yo amén. me siento de bien Estoy, estoy nítido, maro cool, contigo. Cool, desde Cabrera. Te quiero, maro. Ahí está cool, coño. Esa <risa> marihuana va bien, bien. <risa> eh, lo que yo dejo entrever, la realidad del uso de ese material. Pero lamentablemente, en esta sociedad corrompida, corrupta, es que se va a legalizar Se va a legalizar por el poder Que el narcotráfico ha logrado Esto no es un problema moral ya En Estados Unidos El problema de las drogas Si se legaliza no, no pertenece Ya a la ética, ni a la moral, ni a la religión Es algo económico Por una realidad económica Y de poder y de fuerza Por eso se va a legalizar las drogas Porque ellos ya son una clase social al ser una clase, toman determinaciones como hacen las clases porque ya están introducidos en el poder ya el narcotráfico está en el congreso está en los, en los en los ayuntamientos hay regidores hay diputados, hay senadores y en el estado en el poder de ahí cerca de la presidencia, cerca de la vicepresidencia ya hay uno o dos que tienen amistades muy de cerca eso es parte de la dinámica de una sociedad que ha querido ser así, ha querido ser capitalista, ha querido vivir un poscapitalismo, quiere vivir un poscapitalismo como le llama el Papa, el capitalismo salvaje. Eso es lo que quiere, entonces es el precio, así de sencillo, es el precio.